Y llegó el momento, llegó el momento de su espacio, de educación financiera, y me trae una pregunta, me hizo una transferencia, pero si me la hizo a mí también te la está haciendo a vos, porque claro, donde vos estás está Mix y donde está Mix estoy yo, y donde estoy yo está él, y estamos hablando del coach Jorge Burnett que nos pregunta, ¿qué te estás preguntando?, Bienvenido a la tarde en su columna Educación Financiera al coach Jorge Boné. Hola Jorge, ¿cómo va? Hola Karina, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Yo muy, muy bien. Bien, <risa> bien. bien. Bueno. Yo muy bien también, acá preguntándome tantas cosas. Exactamente, ¿no? Vivimos en esas conversaciones internas esas conversaciones con nosotros mismos, muchas veces desde la transparencia, no eh, la mente está permanentemente activa y dando vuelta, y generamos miles y miles de pensamientos, dicen que alrededor de 50.000 pensamientos diarios, pero esos ah. pensamientos muchos están en transparencia, solamente un 5% son conscientes. Este, y bueno, Yo tenía un con... porcentaje, mirá, 6.000 palabras, no pensamientos, sino palabras. Imagínate eh, lo que vos decís, ¿no? De los pensamientos. 6.000 palabras dice la mujer a 3.000 palabras en el día, dice el hombre. Por eso las mujeres son más charlatanas. <risa> bueno, sí, hay muchísimo. No sé quién es el que las cuenta, pero hay mucha información claro. respecto a eso. <risa> eh, de todas maneras, este. Conectando un poquito todo esto que nosotros nos gusta traer pues en nuestro espacio de, de educación financiera, ¿no? que este año ha pasado un poquito eh, por los alrededores de la educación financiera, ya que estamos en un momento de parate, de incertidumbre, de, de un montón de cosas. Entonces esta mirada ontológica, ¿no? desde el ser, desde lo interior, a ver este, cómo podemos ir gestionando todo este proceso. Y bueno, esta, en, esta, en esta incertidumbre a mí me surge esto, no eh, ¿cuál, ¿cuáles son esas, esas conversaciones internas que tiene cada persona? ¿Qué es lo que me estoy preguntando sobre todo? Porque en el coaching nosotros eh, sabemos que las preguntas son muy importantes. Esas preguntas poderosas que a veces el coach hace, para, para que su cliente pueda tomar conciencia de alguna situación o de alguna, eh, de, de alguna cosa que tiene que darse cuenta para poder accionar, ¿no? y que lo pueda impulsar hacia adelante. Eso como decir, bueno, de acá eh, para adelante voy a hacer tal o cual cosa, declarar qué es lo que quiero que pase. Y eso muchas veces surge de la acción de una buena pregunta. Entonces... Eh, como nosotros cada uno podemos coachearnos y ser nuestros propios este, coach de vida, eh, surge esta pregunta, ¿no? ¿qué es lo que me estoy preguntando en este momento de incertidumbre? Donde hay tantas situaciones que no terminan de de definirse, donde nos parece que el horizonte está acá un paso y cuando damos ese paso lo vemos dos pasos más lejos y cuando damos esos dos pasos nos corrieron cinco pasos más. O sea, estamos permanentemente yendo hacia el horizonte y no estamos llegando. Entonces, ¿cuáles son esas conversaciones que, que estamos teniendo cada uno de nosotros con nosotros mismos? Eh, y es muy importante porque de esas conversaciones va a surgir nuestro futuro. Nosotros sabemos que nosotros somos creadores de esa realidad que vamos a vivir en el futuro. La estamos creando día a día con nuestras decisiones, con nuestras conversaciones, en esas declaraciones de lo que queremos que ocurra en el mañana. Entonces, ¿cuáles son las cosas que hoy están ocupando nuestra mente? ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué lenguaje estamos haciendo en esas conversaciones? Nos estamos preguntando con un lenguaje descriptivo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué será de la vacuna? ¿Cuál será? ¿Serán esas las preguntas que yo estoy haciéndome en mi mente? ¿O estoy haciéndome otro tipo de preguntas en otro tipo de lenguaje? ¿En un lenguaje generativo? ¿Eh? Eso de que, de que, ¿qué voy a hacer con mi trabajo, eh, qué quiero que pase con mi trabajo cuando todo esto termine. Entonces ver cómo tengo que empezarme a hablar a mí mismo, ¿no? Y ver esas preguntas que me tengo que hacer con, con una visión de futuro, hacia dónde quiero ir. ¿Me ¿Estoy escuchando lo que realmente yo necesito? ¿Respeto mis necesidades o estoy enfocado solamente en mi entorno? en esas cosas en las cuales yo no tengo poder, en esas situaciones que están fuera de mi dominio, que no me pertenecen y que no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, eso, ¿no? Esas preguntas que yo me estoy haciendo, ¿me están ayudando a descubrir una nueva perspectiva, una nueva posibilidad hacia dónde quiero ir? ¿Me abren posibilidades o enseñanzas de lo que estoy viviendo? Entonces, esas preguntas son súper importantes, porque esas nos van a ayudar a visualizarnos en un avance hacia nuestros objetivos, a eso que queremos que ocurra. Entonces, es muy importante esto, que podamos detectarlo. Las preguntas son muy importantes, porque nos hacen declarar, nos hacen bajar esa información que necesitamos para saber hacia dónde queremos ir. Y para esto tenemos que ser claros, eh, y preguntarnos no solamente del qué va a pasar o qué voy a hacer, sino al quién, no esas preguntas que van al quién. ¿Quién quiero ser yo ante esta situación? Quiero ser una víctima, quiero ser un héroe, quiero eh, dejar toda, toda mi responsabilidad o mi vida en manos de otros, esperar que otros resuelvan la situación por mí y yo simplemente sentarme a esperar, o me puedo preguntar, ¿qué puedo hacer yo en este momento para ir transitando este espacio sabiendo que lo que viene depende de mí? Hacerme cargo. Entonces, ¿qué estoy conversando conmigo mismo ahora? ¿Y cuál es el poder de esas preguntas? ¿no? ¿Qué es lo que, qué, para, ¿Para qué? ¿Por qué decimos que es tan poderoso eso, eso que tenemos que hacer y, y, y conversar con nosotros y preguntarnos? porque esas preguntas nos van a ayudar a pensar, nos van a ayudar a crear conciencia, conciencia clara de dónde estamos, cómo es nuestra situación actual, sin que sea descriptivo, sino que sea cierto dónde estamos hoy. Y también nos van a permitir ver esas posibilidades, ese lugar hacia donde queremos ir, eso que queremos crear para el futuro. Porque esto no va a ser eterno. Esto se va a ir solucionando. No sé cuándo. Creíamos que íbamos a tener 40 días. Después fueron un mes y después fueron dos meses. De un año. Y tal ahora cual. no sabemos. Pero estamos cada vez más cerca. Eso no hay ninguna duda. Pero hoy me cada... dijeron algo, Jorge, eh, que quizás es esto, ¿no? De preguntarse, como vos decís, ¿no? Y de, de pensar. Eh, en este balance en lo que hicimos, pero no de lo que hicimos y lo que dejó ese hacer, no sino lo que aprendimos en, en lo que nos movimos. Esto que vos siempre hablabas siempre me dijeron, siempre te estás reinventando. Una palabra que vos usás mucho desde hace muchos años. Y es esto, ¿no? Delante de una situación, reinventarse para lograr un objetivo, quizás no es el gran sueño que teníamos proyectado, porque hay obviamente factores de afuera que, que tal vez impidan, pero es, podemos reinventar ese sueño y adaptarlo, ¿no? Tal cual, tal cual, Cari, poder eh, desaprender cosas que teníamos aprendidas, que creíamos que eran ciertas y que, y que nos mantenían en una cierta estabilidad, en un cierto confort. Y ahora estas preguntas, que tienen que ser preguntas desafiantes, preguntas que nos muevan a salir de ese círculo de confort, y que puedan hacernos visualizar ese lugar hacia donde queremos ir, que nos movilicen, que nos desafíen, que nos obliguen a tomar el desafío, a mirar hacia el futuro con, con, con esperanza, con decisión, sabiendo de que tenemos en nuestras manos el diseño de ese futuro hacia donde queremos ir, ¿no? Por eso estas preguntas que nosotros nos, nos tenemos que hacer este, tienen que ser enfocadas en el futuro. Las preguntas que nosotros tenemos que manejar tienen que ser con un lenguaje generativo enfocadas en el futuro, no en el pasado, en el problema del pasado en las situaciones del pasado, las situaciones que nos trajeron hasta acá. Y sea cual fuera la situación en la que nos encontramos, el futuro no tiene, el pasado no tiene solución, ya no existe, ya pasó. Solamente queda este presente, es donde nosotros podemos diseñar el futuro hacia el que queremos ir. Por eso es tan importante estar concentrado y preguntándonos todas estas cosas que nos abren posibilidades. Tal cual. Tenemos que incomodarnos, tenemos que salir de ese círculo de confort. Como te decía, hacer esas preguntas que nos desafíen, que, hagan, que, que, que, que saquemos paradigmas que tenemos que ya no, no son útiles, porque estamos cambiando una era y es necesario que nuestras, eh, nuestra mente cambie, que nuestro chip cambie, que toda esa información que tenemos cambie. Entonces, esas son las preguntas que hoy tenemos que hacer. ¿Qué es lo que estoy necesitando para eso? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Qué, ¿Qué información tengo que empezar a incorporar en mi mente? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo cambiar mi vida para adaptarme a esta nueva era? A esta nueva era donde, donde dependo de mí, porque ya no, no voy a tener todo solucionado. Es un modelo que se está agotando. Tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Entonces es fundamental que podamos abrir esas conversaciones. Esas conversaciones que nos hablan esas posibilidades. Y esto no es para juzgarnos. Tenemos que sacar esos juicios y esa mirada desde el juicio, del juicio. Que, ¿Qué hubiera sido si hubiera hecho no, no, no? ¿Qué puedo hacer para transformar esa, esa vida que estoy teniendo? Y hacer de que se pueda ir hacia un lugar deseado, a un lugar programado, a donde yo pueda, ser, eh, donde pueda tener este, el poder de accionar, no que dependa de, del entorno ni de las situaciones. Entonces, eh, eso es lo que hoy yo invito a las personas a que puedan reflexionar, que puedan hacerse esas preguntas poderosas, que los saquen del lugar donde están, de esa, eh, de esa incertidumbre, pero también de ese dejar que todo pase. Esperar a que todo pase en una profunda resignación. Será lo que tenga que ser. Y entregamos nuestra vida a, ma en ma a manos del destino. Y nosotros podemos hacer algo. Podemos luchar, podemos crear ese lugar. Podemos diseñar ese futuro. Nos podemos este, preparar para cuando esto llegue. Y eso es el momento, es hoy. Siempre estamos hablando una y otra vez, semana tras semana, de esa oportunidad que nos está dando esta crisis. La crisis siempre es una oportunidad. Pero si nosotros no quedamos callados, sin hablarnos a nosotros mismos, sin preguntarnos las preguntas correctas, no podemos diseñar eso que queremos, porque no vamos a encontrar. Y por eso tenemos que preguntarnos al ser, a nuestro interior, a quién queremos ser en esta situación. Qué queremos contar en el futuro, de qué hicimos en esta crisis. Hay personas que sufrieron un montón y que están aterrorizadas, y hay otras que han cambiado su vida rotundamente. Conozco cientos de personas que han transformado su vida, han encontrado nuevas profesiones, están trabajando ya hoy desde el internet, desde el e-commerce y de todas estas nuevas modalidades de negocios que hay. Entonces, vamos a, a buscar esas preguntas poderosas que cambien nuestra vida, que nos, tra nos transformen. Es así. La verdad que, que el preguntarse, el pensar y el ir para adentro para eh, nos va obviamente a, a, re, a dar unos valores increíbles en esas tres patas que siempre decimos de nuestros valores y poder reconocerlos para para esto, ¿no? Para poder proyectar, para poder avanzar, para poder continuar con los objetivos que nos pongamos. Porque... También para sentirnos, este, sentirnos eh, optimistas, fuertes. Sí, porque la marchando... gente está media para abajo, es más cuando hablas de, de finanzas, ¿eh? está, está media pachuchita. Sí, Yo no sí, sé, sí. antes salían todos a acompañar eh, en la época, de los principios de la pandemia, pero bueno, esto es lo que dejó y creo que más gente como que está descreída, ¿no? De que hay que... Sí, sí, hay, hay mucha gente descreída, hay mucha gente en situación este, muy complicada, real, porque hay personas que hoy están afrontando con su capital toda esta crisis, hay, hay situaciones de todo tipo, pero lo que no tenemos que perder es... este la decisión de luchar, claro. de salir adelante. No nos podemos quedar tirados en el suelo. Entonces, donde tengamos esos momentos de tiempo, hoy, vamos a cambiar esas preguntas para dejar de enfocarnos en el pasado y en lo que va a pasar en el ámbito donde yo no tengo el poder, en el dominio que no me pertenece. Y vamos a empezar a tener conversaciones con nosotros mismos, preguntándonos, ¿quién voy a ser yo en esta pandemia? ¿Qué voy a contar de esta película cuando pasen los años? Entonces hoy tenemos que escribir el libreto de esa película que mañana vamos a proyectar. A eso los quiero invitar, a tomar conciencia de las preguntas que hoy nos tenemos que estar haciendo. Las preguntas son poderosas. Desde el coaching decimos que son fundamentales para tomar conciencia de ese lugar a donde queremos ir. Y esto es a lo que quería reflexionar hoy. Maravilloso. Bueno, Jorge, muchísimas gracias como siempre. Eh, aceptamos todas la gente que se quiera comunicar con, con vos, estás en el Instagram, si querés decir cómo, cómo pueden sí. llegar a vos. Sí, sí, simple, me pueden contactar a través de mi Instagram, jorge.burne, eh, también a través de Facebook y también por intermedio los amigos de la radio, también por la radio, porque seguramente ahí me van a encontrar y van a saber cómo conectarse conmigo. Lo importante es que, que las personas que están buscando sepan qué están buscando, porque cuando sepan qué están buscando lo van a encontrar. Porque esas cosas que nosotros buscamos siempre también nos están buscando a nosotros. Solamente hay que encontrar esa, esa energía y esa vibración para conectar con eso. Así que bueno, las personas que la puedan ayudar seguro me van a encontrar y las personas que estén buscando ese futuro que están pensando y que están creando en su mente seguro lo van a encontrar. Seguro que va a ser así. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo martes, si estás de acuerdo. Gracias, Cari. Un saludo muy grande para toda nuestra audiencia y nos vemos el martes que viene. Así es. Así pasó el coach Jorge Burme por la tarde del Magazine. Quédate conmigo, hay mucho más Mix. Ya venimos.